amigos de jardinería limpia buenos días les voy a mostrar hoy cómo se, se le sacan los hijos al al helecho platicero y para colocarlo en otro árbol por ejemplo aquí hay uno que se puede sacar se va sacando suavecitamente que salga con raíces este, este es el hijo entonces vamos a, a colocarlo vamos a colocarlo en el árbol en este árbol que de antemano le ha puesto un, un alambre lo colocamos aquí y aquí ya él se va él se pega esa es la forma de colocar los hijos del platicero en los árboles aquí de antemano ya ha colocado varios y este es el que tenía para colocarla en, en, en, en el otro lado aquí en este lado ya tenemos uno ¿Ven que ya está prendido en esta parte, Ahí tenemos ya el, el hijo, sí. esa es la forma de trasplantar los hijos del platicero en sí. los árboles, se sujeta con un alambre y él va soltando las raíces y se pega el árbol, eso es todo amigos, espero que les haya gustado el video.